Estamos en el encuentro anual de la iniciativa Woman Digital, que bueno, pues reúne a colaboradoras, eh, personas que tienen interés por los objetivos que persigue la iniciativa, un punto de encuentro eh, donde compartir experiencias, debatir sobre las cuestiones que nos preocupan y, sobre todo, también, pues, ver cuál es nuestra hoja de ruta para trabajar hacia un futuro donde la presencia de la mujer sea, tenga más peso en el sector tecnológico. Bueno, pues yo creo que es fundamental porque al final necesitamos visibilizar todo ese talento, todas esas mujeres que tienen muchísimo que aportar, y creo que este tipo de eventos lo que hacen es ese empoderamiento del que tanto hablamos, pasarlo de la teoría a la práctica. ...porque estos eventos dan a conocer el trabajo que realizamos... ...y son trabajos muy, muy importantes... Que, ...que se visibilice el hecho de que las mujeres... ...tenemos mucho que apoyar a esta sociedad, aportar... ...y que, y que tenemos esa, ese poder... ...de decidir cómo tiene que ser nuestro futuro... ...las niñas tienen que, que saber que nada nos para... ...sino que todo es hacia adelante... ...y con el esfuerzo se consigue todo". "...este tipo de encuentros... ...lo que, lo que nos motiva es a seguir... Eh, ...buscando esta igualdad tan necesaria... ...y eliminar la desigualdad, tanto en el sector turín... ...como en definitiva en cualquier otro sector de nuestra vida... ¿no? ...porque realmente es que la desigualdad... ...lo único que conlleva es su desarrollo... ...a cualquier nivel, social, político, ético, económico... ...entonces lo que buscamos todos es esta igualdad... ...y realmente nos damos cuenta con este tipo de encuentros... ...que no estamos solos".